Hola, soy yo nuevamente, Marlon, del canal etcétera. Vamos a jugar la... bueno, creo que ya es el quinto capítulo lo que vendría siendo la serie de World of Goo. Estamos a punto, a punto de terminar el... bueno, el segundo capítulo del juego. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer hoy en este video. Vamos a terminar el segundo capítulo. Empezando por este nivel que se llama Dando Brincos. Uh, okay. ¿Recuerdan lo que yo hacía antes con las ghouls verdes? Que pues no dejaba que se fueran, es decir, que las iba separando de, de su estructura para que se fueran en orden. Justamente eso es lo que hay que hacer en este nivel, porque como podrán ver, no hay nada que atravese el tubo, a pesar de que la estructura ya está completamente hecha. Entonces, vamos a empezar a separar googles para que vayan por su caminito. Voy a separar esto y estas cosas quedan flotando. Entonces, simplemente será poner estas otras. Puedo sacar 8 Aquí chao Y ya Otra Gu Verde sola en el vasto mundo De Gu Vamos por el siguiente nivel no, no recordaba que esto fuera tan fácil Lo has encontrado Si, sí, el silbato a las Googles les fascina su música. Ah, ok, esto me hubiera servido muchísimo En cuando estaba jugando eh, ese nivel, el de la alfombra roja. ¿Silver? ¿Cómo? Bueno, vamos a silver. Ah, sí. Sí, sí, sí, ya recuerdo este nivel. Entonces, sí, hay que silbar silba bueno en el caso del computador se silba teniendo presionado el botón es decir el clic izquierdo y bueno cuando silbamos todas las googles van hacia donde estamos silbando dicen lo que hacen como pueden ver acá entonces este es otro nivel de tutorial bastante sencillo recogemos estas no, no vamos a reiniciar el nivel pasa? Ay, maldita sea En fin Tengo que silbar Pero no tanto Porque si no se enloquecen Listo Entonces ahora si sí Venimos para este lado Vamos las transparentes Ay, no bueno, en fin. Listo ya. ¿Ven todas para acá. Listo, este capítulo está muchísimo más corto de lo que pensaba. Y por capítulo me refiero al capítulo de mis videos, no al capítulo de juego. ¿Listo? Entonces terminé los que me hacían falta vamos entonces directamente a máquina de clasificación genética. Algunas bolas son más bonitas que otras. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, ¿recuerdan cómo estos tubos? ¿Dónde está el, tubo, el tubo? Ah, no. ¿Recuerdan como hay tubos exclusivos? Bueno En este nivel sí nos va a tocar eh, pues ser bastante cautelosos con eso Porque hay que separar Separar las bonitas Bueno, la bonita de las feas Entonces ¿Ven que esto está lleno de espinas? Bueno, pues resulta que las feas van a amortiguar el paso de la bonita Y justamente por eso es tan importante que pues realizar bien la separación Listo, pues imagino que ya habré notado mi estrategia, ¿no? Encerrar la rosada para pues evitar que hubiera... Pues no sé, evitar cometer el error de enviarlo por este lado. Y bueno, como les dije antes, se van acumulando acá los pedazos de las feas. Listo, ya se fue la última, entonces ahora sí podemos sacar a la bonita. Bueno, la bonita entre comillas. ¿no? Ya saben que hasta por ahí las googles, la belleza es completamente subjetiva. Despertamos a estas verdes Se van Se van, se van, se van Y aquí nos separamos Y cambia la musiquita Esa es la música que me gusta De hecho, creo que toda la banda sonora de este juego es muy muy muy buena Digo, muy muchas veces Ya terminamos este nivel y el mundo al parecer. Las últimas cubos, no sé qué. Aquella dama gigante era un generador eléctrico con vida propia. Y esa belleza era un producto químico líquido altamente reactivo, como la gasolina o la trementina. Durante años, su sumo de belleza fue el combustible para todo el mundo. Pero a medida de que el mundo envejecía, ella también y cuando su belleza se secó, lo mismo ocurrió con su potencial eléctrico. Hasta esa misma noche, con las fabulosas nuevas opciones de la cirugía cosmética y producto de belleza puro directamente inyectado en su frente, los signos de la edad se han esfumado. Aunque no pudiese mover la cara por todos los productos químicos, el generador de belleza había regresado, una solución energética realmente sostenible. En todo el mundo, las luces brillaban con más fuerza. Los medidores de potencia giraban más deprisa. Las líneas eléctricas se levantaban con energía renovada. Se abre una fábrica en el sur. Fin del capítulo 2. Y... bueno... Ese fue el segundo capítulo. Y es la primera vez que estoy tan enterado de la historia de este juego. En fin. En el próximo video pues, iremos directamente al capítulo 3. El engranaje. Por ahora pues nada más. No, no creí que me fuera a demorar tampoco en este video. Pero en fin. Eh, bueno. Yo soy Marlon y esto fue World of Goo, Aquí en etc. Nos vemos probablemente la siguiente semana. Chao.